Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad Hoy vamos a hablar sobre un concepto que se maneja en muchas ocasiones que es el centro de gravedad El centro de gravedad de un cuerpo es un punto imaginario eh, que tiene dos propiedades muy interesantes La primera de ellas es que podríamos condensar toda la masa del cuerpo en ese, solo, en ese único punto y eh, el reparto de peso digamos, de, de este cuerpo seguiría siendo el mismo Imaginemos que nosotros tenemos nuestro coche de inercia y eh, condensásemos todo el peso del vehículo, más el piloto en este caso, los 200 kilos, en un solo punto, justo en el centro de la gravedad. imagina que pusiéramos una especie de, de bola de plomo muy densa vale y el vehículo fuese una especie de, de cáscara, como si fuera una cáscara de huevo, que tuviera la forma pero no tuviese el peso. ¿no? Pues si nosotros originalmente teníamos un reparto de pesos, por ejemplo, pues de 50 kilos en cada rueda, pues eh, si nosotros condensásemos toda la masa en ese punto, en el centro de gravedad, seguiríamos teniendo ese reparto de 50 kilos por rueda. Si nosotros, digamos, colgásemos el cuerpo del centro de gravedad, el cuerpo quedaría equilibrado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un pedacito de madera, pues podemos determinar un poco a ojo el centro de gravedad y el cuerpo, si lo apoyamos en el centro de gravedad, queda equilibrado. Si nosotros tenemos otro tipo de cuerpo que, cuya... Reparto de pesos no es uniforme, por ejemplo, esta, esta cuchara, bueno, pues es muy clásico que, que el centro de gravedad no está en el centro, sino más cerca de, digamos, de, la, de la parte con la que comemos. ¿no? ¿Y esto qué utilidad tiene? Pues que es muy cómodo porque para todos nuestros cálculos no tenemos que andar pensando en el reparto de pesos continuamente de nuestro vehículo, sino que podemos utilizar toda la masa del vehículo concentrada en el centro de gravedad. Y la segunda propiedad interesante que tiene el centro de gravedad es que mmm, las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo las podemos aplicar directamente en el centro de gravedad y el comportamiento del cuerpo será el mismo. De nuevo, esto es muy útil porque para aplicar una fuerza, un peso, una fuerza centrífuga, cualquier tipo de fuerza que nosotros queramos aplicar sobre el vehículo, lo aplicaremos en el centro de gravedad. Vamos a tomar el ejemplo más sencillo. Tenemos nuestro coche de inercia y tenemos el centro de gravedad donde condensamos toda la masa del, del vehículo. Hay una fuerza que siempre está presente en todos los cuerpos, que es el peso. El peso es la atracción que ejerce la Tierra sobre la masa de nuestro vehículo. Nosotros acabamos de decir que las fuerzas se aplican en el centro de gravedad. Así que tomamos nuestro cuerpo, luego veremos cómo determinamos dónde está el centro de gravedad y sobre él aplicamos una fuerza, en este caso el peso. Esta fuerza apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque la gravedad lo que hace es atraer los cuerpos al centro de la Tierra. Con lo cual nosotros aplicamos una fuerza, que bueno, dibujándola se dibuja como un vector, una flechita, cuya base está en el centro de gravedad, que es el punto donde se aplica la fuerza, y eh, la dirección, la marca, el, digamos, el, el fuste de la, de la flecha, y la longitud de esta flecha eh, lo que hace es representar la intensidad de esta fuerza. En este caso, la intensidad de esta fuerza, de nuevo volvemos a las leyes de Newton, fuerza es masa por aceleración, la fuerza con la que nos, nos atrae la Tierra, o sea, nuestro, el peso, es la masa del vehículo, en este caso, pues, como siempre, 200 kilos, vehículo más piloto, multiplicado por la aceleración. ¿Y qué aceleración sufre un cuerpo? Pues la aceleración de la gravedad, que tiene un valor muy conocido, que es 9,8 metros partido por segundos al cuadrado. Con lo cual, si tenemos 200 kilos multiplicado por 9,8, pongamos más o menos por 10, 200 por 10, 2000. Tenemos aproximadamente, aproximadamente 2000 newtons, que es en la unidad a la que se miden las fuerzas, apuntando en vertical hacia abajo, aplicados en el centro de gravedad. Ya tenemos representado el peso de nuestro vehículo. La aceleración de la gravedad, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, significa que cada segundo que transcurre, nuestra velocidad se acelera 9,8 metros por segundo. Si multiplicas por 3,6 te salen kilómetros por hora. Pues 9,8, más o menos 10, multiplicado por 3,6, 36. La aceleración de la gravedad te acelera 36 kilómetros por hora cada segundo que pasa. Si tú cogieras una piedra y la tiraras en el vacío perfecto, para que no haya resistencia aerodinámica, en tu mano estaría a 0 kilómetros por hora. Un segundo después de caer estaría a 36 km por hora. Dos segundos después a 72. Tres segundos después a 108. Veis que es, es muy fuerte la aceleración de la gravedad. En, se pone de 0 a 100 en apenas tres segundos, en un poquito menos. Acelerar a un G es una salvajada, es una aceleración muy fuerte. Por eso solo la lo logran los, los coches de alta competición. ¿no? Eh, también nos damos cuenta que acabo de decir un g. Normalmente se simplifican las aceleraciones, se toma como referencia a la aceleración de la gravedad, y le llamamos un g. Así que 2 g es dos veces la aceleración de la gravedad. En vez de 9,8, pues serían 19,6 metros por segundo al cuadrado. Pero es una unidad que se utiliza con mucha frecuencia, el g. Nos vemos en el próximo capítulo.